En realidad yo elegí la carrera más que nada por el gusto, por, lo, por ser ingeniero agrónomo, sería por lo que vinculaba a la carrera, no, no me importó tanto la, el largo de la carrera. O sea, como dije, no, no pensé en el, si era largo o corto, sino más que nada en, en estudiar. Bueno, en cierta, en cierta manera elegí la carrera, digamos, y no, no me fijé tanto en la, en la cantidad de años que, de cursada o en la cantidad de años que me iba a llevar eh, recibirme y al principio no sabía si, si me iba a ir bien si la iba a hacer al día si se iba a prolongar en los tiempos o, o demás en realidad no, no pensé que iba a ser tan larga yo o sea, veía que eran cinco años pero bueno se fueron extendiendo pero no me quejo ni, ni nada sino que es como es o sea es dedicación y esfuerzo el, el hecho de los años no, no era algo eh que lo pensé en su momento, digamos. Después, bueno, sí puede ser que se vaya alargando un poquito la carrera, pero bueno, es una carrera que tiene su complejidad.